hola chicos seguidores de PrisLine, os habla luis de PrisLine. Eh, saludos a los que nos veis en directo en youtube en periscope en eh, los podcasts de PrisLine. Eh, muchas gracias por estar ahí y te queremos ayudar vale eh, esta noche nuestra invitada emily eh, ha venido de venezuela uh -huh. lo ha hecho sobre todo por su madre Uy, por, su por, su hija. Madre, por su hija, ella es madre es madre, perdón por madre, su hija, por su hija. Y, y bueno, mejor que se presente ella misma y, y ahora hacemos la entrevista os pues dejo con Emily. buenas noches, mi nombre es emily Durán, como ya lo, digo, lo dijo mi amigo José Luis, soy venezolana tengo alrededor de dos años aquí en España eh, primeramente cuando llegué lo hice a, a Barcelona y luego de residir un año en Barcelona ...decidí trasladarme aquí a Madrid... ...donde ya tengo también alrededor de un año... Eh, ...soy madre soltera de una niña... ...tengo 33 años... ...y bueno, la razón por la cual decidí emigrar a España... ...fue por la crisis política y humanitaria... ...por la cual estaba afrontando actualmente... ...y ya desde hace unos años... ...mi país Venezuela... Eh, ...principalmente decidí hacerlo por mi hija, por ofrecerle una mejor calidad de vida. ¿Cómo fue esa decisión Emily de venirte, de dar el salto? O sea, ¿eso se te ocurrió de un día para otro? ¿Lo estuviste pensando mucho tiempo? ¿Cómo tomaste esa decisión? Paradójicamente la decisión yo la tomé muy rápido. Eh, en relación a varios a varias amistades que tengo que, que lo planificaron durante seis meses o aún más de seis meses para decidir emigrar a otro país, yo lo hice, yo creo que no tardé más de tres meses. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que vi que mi país caía cada vez en un pozo sin fondo y yo me estaba quedando atrapada en él. Estamos hablando, perdona, hace año y medio, más dicho? Hace dos años, dos años dos sí, años. exactamente dos años. Y lamentablemente, yo creo que lo hice en el momento en que, en que Venezuela estaba comenzando a tocar fondo. Incluso ahorita cuando hablo con las pocas personas, con las pocas amistades y familiares que aún me quedan en Venezuela, me pintan una realidad que es mucho peor y a mí de verdad este, me, me entristece. Que Eso. incluso a peor, ¿no? La cosa. Sí, a peor, y cada sí cada vez, bueno, ya para el mundo entero no es un secreto que Venezuela afronta una de, de las crisis humanitarias este, más graves de Latinoamérica, incluso, bueno, es el país con la mayor inflación del mundo entero, ya por ahí puedes... Sí, ¿Puedes la... deducir algo, José Luis? Nos dijo Jacqueline, una compatriota tuya, sí. que hicimos la entrevista la semana pasada, que ya vamos, que con el sueldo de una semana no podía ni comprar un cartón de huevos, no. nos condimentaba. No. Y tú sobre todo decidiste dar, dar el salto por tu hija, nos has dicho, ¿no? Sí. Que ya tiene nueve años ahora, ¿no? Sí, por mi hija, porque... Bueno, yo empecé a darme cuenta que los niños se enfermaban y las personas a mi alrededor que tenían hijos enfermos ni siquiera conseguían un antibiótico para, para matar la infección que tenía sus hijos, un simple desparasitante, un simple antipirético, o sea, no se conseguía nada, nada. Incluso tenías que mandarlo a buscar al, al país hermano que era Colombia y esperar los días que te tardaran en llegar y, y tú veías escuchabas las noticias y las estadísticas y cada vez había más niños, y no solo niños, personas, muriendo porque no conseguían el tratamiento para la enfermedad terminal que tuvieran, para el cáncer, para el SIDA o para X, otra enfermedad. Y tu hija, claro, con siete años tú decías, no, esto no lo quiero. No, no además de que la educación cada vez era peor, cada vez se politizaba más, yo soy licenciada en educación. Eh, en el, antes de venirme estaba trabajando para una escuela bolivariana de mi país y, y yo estaba muy decepcionada de, de, del sistema educativo de mi país porque cada vez se, polit, se politizaba más, cada vez los docentes éramos más orientados a, a impartir a los niños ideologías políticas y ah, no lo decían eso incluso de... sí y a, y a seguir las normas del sistema que, que estaban Mira, la audiencia nos dice no sé cómo puede haber gobernantes tan duros aprovecho para deciros chicos que podéis preguntar los que nos estáis viendo ahora en directo podéis ponernos las preguntas en el chat que se las transmitimos a nuestra invitada emily vale los que nos estáis viendo luego grabado eh, suscribiros como os digo siempre porque así cuando emitimos en directo que PrisLine emite cuando surge pues os avisa la aplicación y podéis conectaros en directo a futuras entrevistas dice la audiencia que no entiende cómo puede haber gobernantes tan duros mira o... josé Luis yo tuve yo tuve la, la dicha de conocer la venezuela bella que que hubo hace años atrás donde la educación era excelente no solo la educación eh, y primaria y secundaria y el bachillerato sino la educación universitaria era excelente las universidades la educación en las universidades públicas era incluso mucho mejor a la educación en las universidades privadas yo tuve la dicha de conocer ese país donde donde tenías libertad de expresión donde vivías en democracia donde dentro de lo que cabe tenías seguridad y, Así, tú has vivido, ¿no? Cómo ha sido esa decadencia, ¿no? Sí, sí. Y, y ¿sabes? Y ver la situación en la que se encontraba mi país y, y ya, como te decía, tocando fondo, yo no quise que mi hija, o sea, no quise que mi hija creciera en, en esa limitación de posibilidades para ella. Yo decía, ¿qué va a hacer mi hija aquí? O sea, la educación se deteriora claro, cada vez un más. Claro, futuro con ella, con siete años. No tiene derecho a la salud. Eh, no tiene ni siquiera derecho después de las seis de la tarde a ir a un parque o a estar en la calle porque la delincuencia y el deterioro social cada vez crece a sí. niveles excesivos emily yo así que se me ocurre ahora mismo porque tengo aquí un cuestionario se me acaba de ocurrir cómo llega un país a una situación así y además un país como venezuela que es un país rico en teoría no porque tiene mucho petróleo ah, porque digo yo nos pasa esto aquí en españa que no tenemos nada más que el turismo eso tú que has estado allí, que lo has vivido que has visto cómo se ha producido ese cambio y que has decidido venirte hasta aquí tan lejos, ¿cómo crees? digo, para que no nos pase aquí porque yo de verdad a veces pienso que aquí puede... llega, sí entonces alguien que lo ha vivido, ¿cómo se llega a un país en una situación así? que te lo digo desde mi desconocimiento sincero, porque tú eres quien nos lo puede decir voy a tratar de responderlo de la manera más acertada posible yo creo que eh, esto empezó, tuvo un inicio hace ya casi 20 años, que fue cuando el presidente ya muerto, Hugo Chávez Frías, el expresidente Hugo Chávez Frías tomó el, el mando del país. ¿Qué pasaba con este presidente? Que tenía una capacidad de oratoria impresionante y logró despertar el sentimiento patriótico de las masas más, más pobres del país y entonces eh, empezó a empezó a generar un montón de ayudas económicas para ellos empezó a generar un, un, una gran cantidad de ayudas sociales entonces claro era fácil era era fácil era fácil, fácil claro, era, era fácil, fácil también que te voy a dar que te voy a dar pues, exacto, nada, voto, y lamentable, que te voy a quitar no sé qué o sea que mejor dicho que te voy a dar lamentablemente sí, que todos gran podemos, parte, todos podemos gran parte de la gran parte, bueno una buena parte de la población se se, sí, se, se acostumbró, digo se, yo, acostumbró pues, si no, se acostumbró se claro, acostumbró a la vida bueno, fácil ¿no? A, es mejor Me el... recuerda a los romanos hace dos mil años les daban allí ibas a Roma y ya por vivir en Roma te daban Sí. Claro, luego ya nadie quería. Bueno, ya que nos dan, ya que nos dan por hacer comprar nada, votos, dice la audiencia por aquí. Uh -huh, comprar para votos. que hay una pregunta, chicos, que no me ha dado tiempo a leerse la Emily. Ah, si perfecto. la podéis repetir, no es que, es que ha pasado tan rápido que estaba yo distraído. Perdonadme. El uh -huh. que la haya escrito, por favor, si la puede volver a poner. Dice aquí la audiencia que comprar votos. Sí, claro. El este ejemplo. es mejor eh, las personas se acostumbran a las ayudas sociales, sabes, a lo fácil. Y entonces, claro, este eso eso va generando un deterioro social en que un, un país se levanta trabajando un país se levanta estudiando no se levanta eh, con que yo te doy para que tú votes por mí o para que tú sigas allí entonces claro empezó de esa manera aunque Jacqueline me ha dicho que, que soy muy trabajadores en general lo que el venezolano es, el, el venezolano es muy trabajador no que sea una persona que no, sea trabajadora, no, no yo creo que el deterioro social viene desde el deterioro social esa, esa parte de la población que no es toda que es viene de hace muy pocos años para acá sabes que es el que el que decidió apoyar a este gobierno precisamente por eso porque porque creyó en lo que les ofrecía es que es muy fácil salir en la tele prometer prometer votarme que os voy a dar pero luego vamos el que no lo quiera ver y nosotros no nos metemos en política pero es que es lo que hay Sí. No. Sí, mira retomando retomando el inicio de, de la entrevista este como te decía yo yo tuve la dicha de crecer en la venezuela bonita en la venezuela rica en la venezuela trabajadora en la venezuela próspera en la venezuela que acogió a muchos españoles a muchos portugueses claro, claro, es que a muchos colombianos a muchos dominicanos yo tuve la oportunidad de crecer en esa, de, en esa venezuela y ya al se, ser madre perdóname emilis antes de que se borre, se parece esa decadencia a la de ahora españa pregunta a la audiencia pienso que podemos llegar a cómo está venezuela él dice que piensa que podríamos llegar aquí en españa a, a cómo está ahora venezuela y pregunta si se parece esa decadencia mira los tiempos a los de ahora mira que te digo que este bueno yo respeto la ideología política y el pensamiento político de cada quien pero viendo actualmente lo que está pasando aquí en españa yo me he sorprendido incluso lo he comentado con personas españolas y me me he sorprendido. votarme que os quito las hipotecas votar <ríe> Les dicho, la cabeza. ¿eh? Mira, no, no me político. sorprende me sorprende este la, la pasividad del pueblo español en cuanto a que tienen un gobierno de turno que no ha sido electo eh, democráticamente, es decir, a través de las urnas y que nadie ha hecho nada para que, está bien, si quieren continuar con este gobierno, yo creo que la mejor forma de elegir a un gobierno es a través de las urnas, donde todo el pueblo participe y, y y este gobierno está hablando de eso, ¿sabes? De muchas ayudas sociales, de, de subir el impuesto a las grandes empresas. Sí, como que son los malos, son los malos. Entonces, sí. Yo se lo voy a quitar a los grandes y os lo voy a dar a vosotros. Votarme. Eh, ¿no? Eso Así es era un poco. Eso no. A mí Pero no, allí en, en Venezuela se fueron todas las empresas, ¿no? Te voy a, sí, claro. Es que las grandes empresas pueden irse donde quieran, claro. ¿sabes? Porque ellos tienen cómo. El, el pueblo es el que el que Bueno, yo lo de los comerciantes, yo tengo un comercio pequeño y me obligan a poner los precios a un precio que a lo mejor no me es rentable, pues cierro el comercio. Mira, José Luis, no, aquí lo que, no me lo que me sorprende a mí no es este, lo que está ofertando el, el gobierno de turno, porque al final es un, es un gobierno socialista, ¿sabes? A mí no me sorprende para nada. A mí lo que me sorprende es la pasividad del pueblo español. Eso es lo que me sorprende, yo digo, yo... Sabes cuando allí, cuando allí se tan está hizo... pasivos en Venezuela cuando empezó esto cómo estaba allí la situación eh, no cuando cuando las personas se empezaron a dar cuenta de, de la transformación tarde, y de la de... Vez. ya era tarde porque el gobierno fue muy astuto el gobierno centró todos los poderes en él claro y la el comunicación poder fue... sobre todo ¿no? y, y exacto y y cuánto tiempo tardó de la Venezuela aire... perdona por las cuánto tiempo tardó Venezuela en llegar a como está ahora Mira, que muchos no lo sabemos, efectivamente. Tú sí lo sabes. Sí. Emilio. Es entre 10 y 12 años. 10 y 12 porque años. Porque el deterioro de Venezuela no es desde ahorita. El deterioro de Venezuela viene desde antes de la muerte de Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasa? Que todo es un proceso, ¿sabes? Y ya ahorita ha ido más allá del fondo. O sea, una o sea, década, década larga. Sí, una década. Una década larga. Claro, claro, porque al tú empezar a regalar y, y, y a y a producir para otros y a, y y a, y a asustar no, a los que producen y a, a no empresas, produce, a decirle, oye dame págame más págame más pues al final la empresa dice bueno vale pues quédate tú con la empresa y tú y a cerrar empresas que, que con, con las cuales tú te ensañas y, y disminuir cada vez más la producción no, de un este, país yo lo digo claro a mí me viene el gobierno a mi empresita que es pequeñita y me dice eh, digo ala llevar vosotros mm -hmm. la empresa a mí me han dicho que eso ha pasado mucho en Venezuela. Sí, claro. Y en ya, Venezuela pero... el, el gobierno expropió una gran cantidad de empresas claro. que producían para el país, incluso para exportar, y ya después de que se expropiaron esas empresas bajaron las Santa Marías y ya lo que, la maquinaria y todo lo que había allí se deterioró porque. Y porque dejaron el, de producir. Y claro, dejaron de no, producir. No es lo mismo cuando le lleva a uno que es su empresa que cuando se lo deja a un gobierno. Claro. ¿no? Y ahí fue cuando y eso y las y qué consecuencias trajo. Eso, el, la escasez de alimentos, el hecho de que nosotros este, seamos uno de los principales productores de maíz y tengamos... Y, y era tengamos mira, mira lo para que agricultura. dice la audiencia. Perdóname, eh, mira. No, no te preocupes. Allí supongo que también intentaron anular el poder legislativo y judicial. No lo eliminaron, lo pusieron al servicio del Gobierno o sea que casi es peor exacto es lo que te digo el gobierno fue muy astuto es que el gobierno se mucho a los jueces como que los jueces aquí que aquí los jueces son independientes el gobierno lo que hizo fue este este tomar el mando de todos los poderes el, el sí sí no es que los lo has dicho muy bien no, no es que lo eliminara como dice los puso a su servicio Los puso a su servicio el poder legislativo y el poder legis el poder judicial y ahora está todo a su servicio no está que debe trabajar en conjunto más no al servicio del gobierno de turno no. Sí, ya cuando cuando el gobierno de turno manipula el poder legislativo y el poder judicial de un país ya es que, ya es que allí ya prácticamente país. no hay democracia claro, ya es que hay... no hay democracia como tal sabes y, no. te, y, y te alegras de haber dado el paso aunque claro supongo que lo mejor que te gustaría Mira, sería estar en tu país en buenas condiciones no sí Emily, déjame adivinar sí cada uno pero bueno te... qué tal te hemos acogido aquí los españoles pero... me has dicho que primero te fuiste a Barcelona ¿no? cuéntaselo sí. a la audiencia sí este... bueno cuando llegué a Barcelona la razón por la cual decidí venir a España era porque se me facilitaba por el hecho de tener una hermana aquí que me recibía y mientras me instalaba y bueno, por eso decidí decidí llegar a, a, a España, concretamente a Barcelona, porque allí reside mi hermana. Como les dije anteriormente, en Barcelona viví un año, pero luego tomé la decisión de venir a Madrid. ¿Por qué? Porque en Barcelona eh, su, su dialecto nativo es el catalán. Y bueno, y me di cuenta que el catal y el catalán me cerraba muchas puertas. Incluso hice el, el curso de nivel básico de catalán para ver de allí, qué iba. Allí te pedían mucho catalán para trabajar, ¿no? Claro, por La eso inglés, fue ¿no? que... lo Catalán e inglés. Catalán e inglés porque Barcelona es una, es una ciudad netamente turística, o sea, todo gira en torno al, al turismo. turismo ¿no? Entonces, para trabajar en X cosa, eh, como requisito mínimo, te pedían o hablar catalán o hablar inglés. Y no eran tus fuertes, ¿no? Y no, no, claro Oye, que podría aprender a hablar el catalán Sí, si podía... dijiste, me voy a Madrid, que está un paso y ya está Sí, sí, Oye, me pregunta la audiencia antes de que se me pase, que acaban de preguntar Perfecto. Si tú piensas que alguna vez puedes volver a tu país Como... y que si volverá a ese país a estar como estaba Tu opinión no, te lo Mi transmito opinión la personal sí. este... Si algún día tú Cuando... piensas que el país puede volver a ser lo que era Sí. Por lo tanto, sí, sí, sí, puede volver a, ser, a llegar a ser lo que era. Pero necesita un arduo trabajo que yo creo que duraría entre 20 y 30 años. Quédate. Porque la economía se recupera rápidamente. Eh, pero y son muy trabajadores. Que me lo dijo la economía, Jaqueline. sí. La, la economía se, se, recupera, Veros, se recupera. Veros por cierto el vídeo de Jacqueline de la semana pasada, muy bueno. ¿eh? Lo que tardaría mucho, mucho, mucho en recuperarse sería el deterioro social que hay en Venezuela actualmente. Es un deterioro social impresionante. Eh, la delincuencia. ¿A qué te refieres con deterioro social? Mira, sí, el, sí. Mucha, mucha parte de la población que nació y creció en este gobierno, se acostumbró a vivir de manera fácil, a vivir de subsidios, a vivir de ayudas. Aquí estamos cayendo un poco en eso, ¿eh? lo de subsidios, lo a de vivir que me de den, que... que me den, que me den. A que vivir. Me den. Nosotros hablamos de ayuda. que dicho la palabra ayuda y me he entendido. Perdón. Mira, ¿no? hay un término en Venezuela que es muy, que es muy usado que se llama la viveza criolla que eso se empezó a ver mucho con este gobierno cuando empezó la escasez el hecho de que yo consigo algo y te lo vendo al triple o, o, o cinco veces más de lo que cuesta porque yo necesito y porque y me aprovecho de tu necesidad el venezolano se acostumbró a trabajar con base a la necesidad de, del otro y como te digo este, yo creo que, que lo primero que hay que reconstruir es la educación porque sin educación no se reconstruye y un lo, país. Y lo dice una, y... una profesora y que encima se ha traído a su hija, se ha venido por su hija, uh -huh. porque no quería que su hija con siete añitos creciera allí. Sí. Por, no solo por la educación, que les están empezando a, a meter ideología más que otra cosa, sí. sino también por el tema de medicinas, etc. Sí, por, en, en Venezuela ahorita nadie tiene derecho a la salud, ¿sabes? Tú vas a un hospital y tienes que llevar hasta hasta el algodón el alcohol y la inyectadora con que que Es impresionante todo y ahora tienes que ir al hospital con tu algodón sí eh, eh, parece, y, y no me parece impresionante pero pero sí es verdad es verdad sí, sí, porque yo me estoy quedando alucinado porque además sois gente súper educada súper formada sí y, sí y, bueno, es lo que te digo me preocupo ¿eh? porque es, que, es, que es lo que te digo que, aquí que aquí la es... venezuela en la que yo crecí era era una venezuela próspera era una Venezuela rica no solo rica en eh, económicamente o, o, o en recursos sino rica en gente en, en sí sí muy trabajadores en su población y, y muy educados o sea, de verdad. Sí. bueno yo yo quise que las oportunidades que yo tuve las oportunidades en cuanto a educación en cuanto a salud en cuanto a calidad de vida este las tuviera mi hija así tuviera que sacrificar yo este, y las está teniendo muchas, verdad muchas Porque sí aquí, yo, yo la he conocido esta tarde preparando la entrevista a una chica mamá. majísima no, que tenía la edu la... no de eso me encanta de España el nivel educativo es muy bueno me encanta que la educación aquí en España para para los niños los jóvenes los adolescentes en la actualidad ¿no? y es es en la actualmente Pero como es el muy que buena allí hace 15 años sí. ¿no? el que, cuando te educaron a ti, todos ¿no? todos mis profesores universitarios eran tenían títulos de doctor Fíjate. Y qué pasó sí. con esos profesores universitarios? Pues mira, que me lo la, las universidades en Venezuela ahorita están vacías y incluso las escuelas se están quedando vacías de este por, por la razón de que no hay profesores ni universitarios ni, ni se han ido los profesores. Sí, lamentablemente nosotros los educadores nuestro sueldo no era digno nuestro sueldo. Ya me contó Jacqueline la para nada. Para nada, mira, una de las razones por las cuales yo, yo ganaba como, como docente, trabajaba para el Ministerio de Educación de mi país, y mi sueldo, a duras a duras penas, te estoy diciendo, a duras penas, me alcanzaba antes de venirme, que esa fue una de las razones por la cual también decidí venirme, me alcanzaba solo para cubrir las necesidades de alimentos, ¿sabes? Pero para decir ropa, este, vestido, salud, para ello, nada. Única y exclusivamente para cubrir las, las necesidades de alimentos sabes para más nada los docentes en venezuela ganan muy muy pero muy mal Bueno, pues emily yo por mi parte pues no quiero alargar más la entrevista si tú quieres añadir cualquier otra cosa o la audiencia los que estéis ahora en directo queréis aprovechar y preguntarle algo a emily pues podéis aprovechar y si no pues finalizamos ya y, y si creéis que a alguien que conozcáis le pueden venir bien estos vídeos que hacemos en Prisline en directo gente que esté buscando trabajar etcétera pues recomendarle el canal y que se suscriban porque les podéis ayudar vale igual que nos ayudáis a nosotros a expandirnos un poquito emily tú quieres añadir algo más que le quieras decir a la audiencia aunque si quieres otra vez pues puedes venir como invitada más adelante ¿eh? gracias gracias bueno este que te puedo añadir para concluir este doy gracias a dios porque este país ha sabido acogernos de buena manera eh, he escuchado experiencias de otros de otros venezolanos que han llegado a otros países. Mira, y, me, me acabas de y, sacar una pregunta. Que y no sé. por, Estos que están ahora, que se están yendo masivamente, ¿no? A países de sí, ahí al lado. ¿Allí sí. no les acogen también? Bueno, uno? no. Eh, Pregunto, no sé, que me lo acabas de transmitir. Hay, hay algunas personas que conozco que han sido víctimas de xenofobia y es más, no, no hay que generalizar porque no es así, pero sí, uno que otro caso que es lamentable porque porque, bueno. Yo entiendo que se sientan amenazados por, por el hecho de creer que los venezolanos les vamos a quitar el trabajo claro, o, sea, debe de ser, o que van a tener o sea, menos sustarán, oportunidades. No, porque, sí. creo que es mucho, ¿no? Bueno, yo pero... estoy agradecida con este país porque en este país no, gracias a Dios todavía no he, no he escuchado el, el primer caso y yo Aquí no lo he vivido, no claro, lo he vivido, lo estás viendo. yo a no alguien. lo he vivido. Sí, este y y bueno. Yo encantado que vengáis a Este todos país los que brinda eres. las oportunidades. El, el para mundo es de todos. Crecer. Exactamente. Sí. No, el mundo es de todos. Que llegamos aquí a... Claro, pues sí. sí, sí, sí. Pues nada, Emily, que encantado de haberte tenido con Gracias, José Luis, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia por habernos estado escuchando. Gracias, buenas Hasta noches. Hasta la próxima emisión. Buenas Adiós. noches. Chao, chao chicos.